El 11 de julio mi hijo se iba para una casa en la playa, eh, el chofer del carro no lo dejó, no dejaron entrar el carro que los iba a llevar y él subió sin saber para qué era lo que estaba pasando, subió a ver por dónde podía entrar el, el carro y la manifestación lo coge en la tienda que está aquí, en, en la shopping que está aquí en Martín. Ahí mismo él se quedó y, y bajó con la manifestación. Para invitar a los amigos. Después que la manifestación dobló por la esquina que íbamos para el partido, nosotros bajamos para acá. Eh, estábamos aquí en la puerta de la casa cuando pasan eh, el intendente en funciones y eh, me grita desde allá frente que porque yo dejé que mis hijos fueran a la manifestación y, y yo le contesto porque ellos son mayores de edad, yo no se los puedo prohibir y eh, él me contesta no porque eh, el problema es que él eh, es un falta de respeto o sea refiriéndose a mí y mi hijo le dice no, falta de respeto es usted que viene a cuestionar a mi mamá porque yo fui a la manifestación, yo tengo 31 años y voy a donde a mí me dé la gana porque yo me, en primer lugar me gobierno en segundo lugar me mantengo bueno, eso fue lo que pasó el día 11 el 12, no pasó más nada el 12, eh, como a las 9 de la mañana más o menos llega aquí el compañero Giovanni que atiende búsqueda y captura y y eh, que es otro policía muy reconocido aquí en este municipio, eh, que me vienen a ver para citar a mis hijos. Yo me quedé así porque, bueno, eh, la hembra, sí, la hembra nunca estuvo en ninguna manifestación, la hembra estaba conmigo en casa de una vecina, y además estaba recién parida, tenía un mes de, de parida nada más, la bebé estaba a y entonces... Le digo, bueno, si son los dos tienes que dar mucho chancecito porque la hembra está recién parida y hay que preparar a la bebé para subirla. Me dijo, no, no, no te preocupes, cuando ustedes lleguen, pregunten por mí. Así mismo lo hicimos. Llegamos a la estación de policía, serían aproximadamente las 10 de la mañana, 10 y un poquito, y, y cuando subimos preguntamos por él. Eh, él, eh, él le dice al de la carpeta que nos pide el carnet de identidad, yo le doy los dos, yo le doy los dos carnes de identidad de mis dos hijos y ahí estuvimos, al varón lo, lo metieron para según ellos para el depósito, a la hembra la mandaron con sus dos hijos y conmigo a sentarnos ahí en aquellos bancos y ahí estuvimos hasta las 9 de la noche que dimos un escándalo, literalmente en la estación de policía porque todo el mundo entraba el compañero Oelis que es el compañero, el instructor del caso, atendía a todo el mundo y a nosotros no nos daba la cara. En una de esas entró una señora, eh, no, porque estoy citada con Oeli, ya nosotros nos paramos porque la bebé la madre sin comer nada, la bebé chupando teta cada vez que lo solicitaba porque la teta es a libre demanda el otro es grande, con sed, con hambre tuvimos que mandar una amistad de nosotros aquí abajo para que mi mamá nos mandara una merienda para allá arriba porque no nos dejaban mover y él de atrevido salió a las nueve menos tanto de la noche y me dice que él había sido condescendiente con mi hija porque ella tenía que estar en el calabozo y yo la miré ahí y le dije tú no le contestes que le voy a contestar yo Dígole, ¿usted fue a la escuela? ¿Usted alguna vez ha abierto un diccionario? ¿Usted sabe lo que significa la palabra condescendencia? ¿Usted no sabe lo que significa esa palabra? ¿Condescendencia con una mujer recién parida, con dos niños y uno de ellos acabado de nacer? ¿Usted no sabe lo que significa la palabra condescendencia? Mira, cuyo... ¡Ah, qué por de ella! Empieza a embarrarme de pura que tú sabes que no me gusta. Bueno, coja aquí. Ay, yo creo que todavía está caldo. Sí. Todavía está ganado. ¿Qué parece de la vida? Yo me quedé allí para que me dieran respuesta del varón. Cuando ella se va, yo lo llamo y le digo: Óigame, eh, ¿usted me puede decir entonces ahora qué va a pasar con el varón? Y él, apenas sin mirarme a la cara, me dijo: No, no, no, no, no. El otro está detenido. Espera un momentico para que recoja sus pertenencias, digo, detenido me puede explicar por qué, eh, porque eh, eh, a él se le, en el reconocimiento físico se le acusa como que fue, eh, inicialmente me dice como que fue el promotor de la manifestación. Al otro día, cuando subo, como a las once y pico fue que me atendió y me dice que mi hijo está acusado de atentado a un funcionario público y entonces digole así ¿ah, ah, pues yo tengo todos los videos y no vi ningún acto vandálico aquí en este municipio en ningún momento todo lo contrario vi a la gente manifestándose como nunca antes lo había visto en ninguna parte del mundo cuando yo estoy arriba en la estación de policía me dijeron que él estaba para la fiscalía yo sentada le dije ¿lo puedo esperar? sí, sí, espérelo sentada y me dieron las 10 de la noche al frente esperando a que él llegara de la fiscalía Nueve y pico de la noche cuando él llegó me dijo enseguida los atiendo pero inmediatamente él entró para la unidad de la policía y insofactamente se paró la guasabita en la puerta de la estación de policía y la corazonada de madre me dijo algo está pasando yo me quedé ahí tranquilita él, hubo un momento en que él bajó, nos dijo vengan, nos subió para el salón de reuniones de la, de la unidad y con la misma yo sentí el motor de la wasabita que arrancó y mi sobrina estaba conmigo y le digo a mi sobrina se iban a reinar. y me dice no y le digo se llevan a Reynaldo, la wasabita se fue, la wasabita arrancó. Loquita estoy porque digan que mi hijo tiene antecedentes penales. Porque el que mi hijo no acepte y no esté de acuerdo con las cosas que se hacen en este país, que el gobierno hace en este país, no quiere decir que mi hijo sea un delincuente. Y no lo es. No tiene antecedentes penales. Sus antecedentes penales están limpios. Porque tú, tú puedes no estar de acuerdo con un gobierno, pero eso no quiere decir que tú seas un vulgar delincuente. Y tú puedes tener la mayor educación del mundo. Mis hijos, ninguno de los dos son unos mal educados. Ninguno de los dos son mal educados. Ah, que no están de acuerdo con, con las cosas que suceden. Y que no ven el cambio. Estoy de acuerdo. Ellos tienen su manera de pensar. Pero no, son, pero no son ningunos delincuentes. No son ningunos delincuentes. Porque nosotros no somos ningunos delincuentes. Entonces yo estoy esperando a ver. Yo estoy esperando a que me digan que mi hijo es un vulgar delincuente para que tú veas. Ay, niño vamos a ver. Oigo. Ay, mi amor, mira el niño. Esto es más. Dime mi vida. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan? ¿Qué comiste? Ay, sí, sí, sí. Sí. Dile que está tiene bien. que aguantar sol, que cada vez que le den la oportunidad, que coja sol. Si sí. se va a enfermar, si papi, no. Baja. no, no, no lo sacan a ustedes a coger sol ahí. Tienes que coger sol, porque el sol es bueno para la piel y tú sabes, encerrado ahí, sabrá Dios, eso tiene humedad abajo eso ahí. Sí, papi. Sí, papi, está bien, está bien. Y dime, ¿y la comida cómo está? Sí, el niño eh, ayer estuvo aquí por la tarde. La mamá lo trajo. Está malito con catarro, está con fiebre. Pero ella lo trajo un momentito. Está bien, está, está bien. Espérate. Déjame ponerte otra bola para que la salude. Para que me diga. Espérate. Apúrate, Mira, mi, mi niño. Cuídate, ¿oíste? No te quites el abuco para nada. Y mira, coge sol todo el que pueda, mijito. Cómete toda la comida aunque esté mala para que no te vayas a enfermar. ¿Oíste, no, no, mijo? En de Tati, tus sobrinos te están tirando besos. ¡Te quiero mucho! Sí, sí. Yo lo voy a, yo voy a ganar ahora que nos teníamos que poner de acuerdo que este iba a ir a ver en esta semana, pero no sé qué día. Yo lo llamo ahora. Un que viene a hablar contigo. ¿Qué te ha abuela? ¿Qué ha comido la abuela? Está bien.